Es un gusto saludarlos, saludarlas. Eh, mi nombre es Norberto Liski, eh, pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional de la República Argentina y en esta instancia, como docente y como director de la carrera de especialización en educación, políticas públicas y derechos de los niños, niñas y adolescentes, eh, suma nuestra universidad al proyecto que Claxo pone en funcionamiento y que convoca para que en la región tengamos oportunidad de establecer un fructífero diálogo de los temas que preocupan, interesan y nos ocupan desde el mundo académico, desde el mundo institucional, desde los ámbitos comunitarios. Particularmente desde el aporte que Unipe va a brindarle eh, a Claxo en esta perspectiva. Trabajaremos con el eje puesto eh, básicamente en aquellas problemáticas que hacen efectivamente al ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Conscientes de que nuestros estados han sido todos responsables de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y, en consecuencia, han debido asumir los compromisos para que sus políticas públicas se orienten en la armonización con los principios y disposiciones de esa Convención. Trabajaremos sobre esos temas, trabajaremos sobre problemáticas que hacen a nuestros niños migrantes en la región que hacen a las situaciones de violencia contra niños y adolescentes en sus distintas manifestaciones, en las barreras y en las vallas para acceder de manera universal al sistema educativo de calidad e inclusivo para que la salud se pueda garantizar en todas sus dimensiones. Avanzaremos sobre diversos temas que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales, pero también a los derechos políticos y civiles. Y particularmente, seguramente nos detendremos en un derecho central de los derechos civiles, que es el derecho a la participación. El derecho no solo a la participación individual a ser escuchado, sino también el derecho asociativo. Sobre estos criterios trabajaremos durante el periodo que corresponda y seguramente lo haremos en una interacción en donde cada uno de aquellos alumnas y alumnos que eh, participen de este proyecto encontrarán eh, ámbitos de intercambio donde sus propias experiencias serán un insumo valioso para el desarrollo de nuestro programa. Los esperamos entonces y muy contentos de participar de este proyecto desde la Universidad Pedagógica Nacional de la Argentina dentro del programa de Claxo. Gracias.